Hola, soy Arturo Jaime de la Universidad de La Rioja y os voy a presentar un estudio sobre evaluación de trabajos de fin de grado. ¿Sabes qué es lo que más te influye cuando evalúas un trabajo de fin de grado? Evalúas igual si eres el tutor que si estás en el tribunal. En este trabajo participaron otros tres profesores de la Universidad de La Rioja, César Domínguez, Francisco García y Juan José Olarte. Se publicó en marzo de 2020 en Transactions on Computing Education, que es una revista de la ACM que está indexada en una lista de educación del JCR y que se situó ese año en su tercer cuartil. El trabajo se realizó en el contexto de un proyecto nacional del área educativa, que no conseguimos reeditar tras su finalización. Esta es una de las dificultades de trabajar en la frontera entre educación e informática. Sin embargo, esto no parece ocurrir en áreas fronterizas parecidas como la didáctica de las matemáticas. Explicar el estudio en tres pasos, empezando por los datos tomados a lo largo de varios cursos académicos. Los datos se tomaron a través de sendos cuestionarios pasados a los tutores y a los tribunales al finalizar su tarea. El cuestionario del tribunal tiene nueve preguntas donde hay que valorar entre uno y cuatro. El cuestionario del tutor tiene dieciocho preguntas de este tipo. Estas preguntas se presentan en secciones sobre el producto, el estudiante y en el cuestionario del tutor hay otra sección sobre su implicación. La muestra estudiada consta de 176 trabajos fin de grado realizados entre los años 2013 y 2018. Participaron 25 profesores y los tribunales se componían de tres profesores. En segundo lugar, vamos a presentar los resultados obtenidos. En el estudio estadístico se han hecho tanto análisis factoriales como de regresión. El análisis factorial reduce el número de variables agrupando las que se comportan de forma parecida. En nuestro caso, las variables son las preguntas de los cuestionarios. En el análisis de regresión se explica el valor de una variable respecto a de las demás. En nuestro caso, tratamos de explicar la nota del proyecto en relación con los factores obtenidos. La factorización de las preguntas del cuestionario del tutor las separó en cuatro grupos. El primero contiene las preguntas sobre competencias mostradas por el estudiante el segundo sobre características del producto y los dos últimos sobre la implicación del tutor en el producto y el proceso seguido. A continuación se realizó un análisis de regresión sobre los factores obtenidos. Así que se identifica que las competencias del estudiante tienen la mayor influencia sobre la nota de los tutores. Explican un 59% de la varianza. A ellas le siguen las características del producto con el 10% de la varianza y finalmente la implicación del tutor en el producto con un 2%. Destacamos en este último factor que la beta es negativa, indicando una influencia inversa. La factorización de las preguntas del cuestionario del tribunal las separó en dos grupos. El primero con las preguntas sobre competencias mostradas por estudiante en el acto de defensa y el segundo conteniendo las preguntas sobre las características del producto. El análisis de regresión sobre los dos factores identificó que las competencias del estudiante mostradas durante la defensa tienen la mayor influencia sobre la nota de los tribunales. Esta variable explica el 58% de la varianza, mientras que las características del producto explican el 23%. A continuación, comparamos los datos de las preguntas que son comunes a los cuestionarios de tutores y tribunales. Destaca que la mayoría de ítems tienen medias muy similares. También se observa que los tutores perciben las capacidades de escritura y de explicación oral significativamente peor que los tribunales, y que ponen una nota significativamente mejor. Dividimos a los trabajos de fin de grado en tres grupos y comparamos las opiniones de los tutores. La línea negra representa los trabajos de fin de grado donde el tribunal puso una nota mayor que un punto respecto del tutor, mientras los de la línea discontinua obtuvieron del tribunal menos de un punto que del tutor. La flecha roja destaca la única diferencia. Se trata del esfuerzo del tutor en la ejecución, aspecto que es desconocido para el tribunal. Vemos que el tutor declara haberse esforzado mucho menos en el grupo donde pone mayor nota que el tribunal y viceversa. Esto significa que, a mayor esfuerzo, el tutor pone menos nota. Con la misma división de trabajos de fin de grado anterior, comparamos las, op las opiniones de los tribunales. Se observa que los trabajos fin de grado de la línea negra, con mayor nota del tribunal, tienen opiniones significativamente mejores en casi todos los aspectos. Destaca el ítem de la flecha roja relacionado con la defensa. Es una competencia que sola la pueden observar los tribunales. Los estudiantes que reciben mayor nota del tribunal hacen una defensa mucho mejor que los que reciben peor nota. En último lugar, vamos a presentar varias reflexiones que surgen de los resultados obtenidos. Lo que más influye en la nota de los tutores son las competencias mostradas por el estudiante durante el desarrollo del trabajo de fin de grado. Y para los miembros del tribunal, las competencias mostradas durante el acto de defensa. El producto conseguido se sitúa en segundo plano, es decir, que se prioriza el proceso o la defensa frente al producto. Sin embargo, su influencia es también muy fuerte. Aunque quizá los tutores no sean conscientes de ello, el esfuerzo que realizan tiene reflejo en la nota, de forma que a mayor esfuerzo realizado, menor nota. Las discrepancias en la evaluación de tutores y tribunales parecen deberse a las competencias observadas en el estudiante. Los tutores lo hacen durante el trabajo fin de grado y los tribunales durante la defensa. Pensamos que ambos puntos de vista se complementan y que son importantes en la nota del trabajo de fin de grado. Por tanto, es importante para el tutor conocer bien el proceso seguido por el estudiante, prepararlo bien para la defensa y explicarle la influencia de sus competencias observables en la nota. Esperamos que los resultados obtenidos os hayan parecido interesantes y que podáis tenerlos en cuenta al tutorizar los trabajos de fin de grado de vuestros estudiantes. Muchas gracias por la atención prestada.